Muy bien, fuertes los aplausos para este importante proyecto. Es importante decir que hoy vamos a, en breves minutos más, a colocar la primera piedra en su primera etapa. Para que nos dé más detalles sobre la construcción de esta la generación urbana del malecón de Barrio Lindo, vamos a llamar y queremos dar las palabras del director de Obras Públicas Municipal, el arquitecto Camilo Limones. Buenas tardes, queridos amigos, queridos vecinos de aquí, de Barrio Lindo. Estimada alcaldesa, estimados concejales, querida doctora, buenas tardes, bienvenidos todos. Es grato para mí presentar este proyecto dando una iniciativa al, a lo mejor que nosotros pretendemos hacer en Barolino. Nosotros, dentro del proyecto, hemos planteado, como ustedes han visto en el video, dos etapas. La primera etapa que viene desde, la, desde el puente cabezable, hasta la calle después de esta cancha. Incluye una escalinata que va hacia el río. El sueño de la alcaldesa, al cual me he unido, es tratar de llegar con todo el pueblo hacia un balneario que se va a hacer en verano ahí en la parte del río. Espectacular. Ustedes lo vieron ahora hace poco con una escalinata que cruza de aquí hacia la parte externa, hacia el estero, de, hacia la parte del río. Resulta que vamos a hacer... El sistema de los sanitarios, 680 metros lineales, incluido reparaciones de ya alcantarillas que existen ahora, que están en mal estado, que nos, nos consta ahora en este invierno haber visto cómo el agua de la lluvia, el agua del río, el nivel de el nivel freático se nos ha trepado, ha saturado las alcantarillas sanitarias y realmente ha complicado el bienestar y la salud de la mayoría de, aquí de los habitantes de este sector. Significa que nosotros vamos a tener también incluidas aceras adoquinadas, alrededor de 1.896 metros cuadrados, bordillos, cunetas asfalto de las calles. Y ojo, voy a hacer un paréntesis. Esta construcción de este, y este proyecto del malecón de Barrio Lindo, que incluye toda esta calle que viene Sustica Rosable, hasta está pasando a la calle, se une a un proyecto que pronto se va también a ejecutar que es el resto del alternado de las calles de aquí de Barrio Lindo. Una obra muy importante para ustedes. El complemento de esta magnífica obra incluye la señalética horizontal, corredor para atletas, una ciclovía y un equipamiento urbano. ¿Qué es el equipamiento urbano? Juegos biosaludables, tachos de basuras pérgolas, eh, una geomembrana, por ejemplo, en, la, en el triángulo está una, una cancha de, de boli, la cual se va a, a incluir Venga, dentro de un ve, segundo proyecto ve, también, una cubierta te te de geomembrana en la parte de la cancha que tenemos ahora. Un proyecto muy importante, un proyecto muy bonito, que gracias a la gestión de la alcaldesa, de los señores concejales aquí presentes, estamos ahora haciendo realidad. ¿No, no, no, Espero que esta tú, obra les guste espero que esta obra la cuiden porque es de ustedes ustedes son quienes invierten en este pueblo, quienes pagan sus impuestos y que con esa plata van a hacer esta obra muchas gracias muchas gracias al arquitecto Limones y bueno vamos a llamar a una queridísima amiga también de todos ustedes de este importante sector concejal del Cantón Mucachi que forma parte de esta importante administración que está trabajando para la regeneración urbana ...y Rural de Mocache. Queremos llamar, y por supuesto, oriunda de Barrio Lindo... ...a nuestra queridísima amiga y concejal... Shirley Tello, para que nos brinden sus palabras también... importante en esta importante tarde. Creo yo que las gracias en primera instancia... ...se las vamos a dar a Dios, al Todopoderoso... ...que nos permite dar la vida, disfrutar, compartir... ...y observarlo a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos y bienvenidas a este importante acontecimiento que se celebra pues en una fecha trascendental acá, en nuestro hermoso sector, Barrio Lindo. Pero permítame, como moradora de este sector, extender esa gratitud y presencia a las distinguidas autoridades. En primera instancia, vamos a brindar el saludo fraterno que nos caracterizamos a la señora alcaldesa María Cristina Goyen Gutiérrez. Asimismo, de complacencia, de darle la bienvenida a nuestro sector, a nuestro... Amigos, compañeros, concejales del Cantón Mocache, a la señora Germania Tuey. Debo al forma al señor Edison Edgar. También eh, característico y es importante que los seres humanos aprendamos a reconocer las cualidades y virtudes de los seres humanos. Mujer joven, profesional, con un cargo público, y eso es digno de celebrar y felicitar cuando un mocacheño o mocacheña disfruta de esto. Y los mocacheños debemos de estar gratos y felices cuando ocupan un cargo público. Con ustedes la doctora Lizeth Beltrán, directora de la de Cali, Mocache, quevedo, no sé si tiene buena fe también doctora, buena fe, Valencia. A un caballero que está poniendo su conocimiento acá a través de una de las direcciones que es la columna vertebral de un gobierno autónomo descentralizado municipal. Tanto esta dirección como otras forman parte del desarrollo del cantón. En este momento escuchamos, eh, antes de su, de su servidora, la intervención del arquitecto Limones, director de la Dirección de Obras Públicas. Por favor. A las bellas reinas, a la reina del cantón Bucache, electa el día sábado en un evento magno de de mucha elegancia, glamour y donaire fue electa la soberana del Cantón Mocache, nuestra reina, por favor vamos a aplaudirla. Que poca poco, en el tiempo mi reina, que su se gente, su pueblo la quiere conocer. Ahí está nuestra reina. Está la virreina también del Cantón Mocache, la señorita de 16 de julio y la señorita 28 de mayo. Ahí están nuestras bellezas. Ahora sí, permítame, dice, ahí está, el de julio, 28 de mayo. A los moradores de este sector, muchísimas gracias. A ustedes tan importante, es tan digno resaltar la presencia de cada uno de ustedes. Porque de esa manera se ve el interés que cada uno tiene cuando se va a hacer una obra por nuestro cantón. Anoche que conversábamos, les decíamos, es importante que se empoderen de las obras para Mocache. Cada obra, a lo mejor en su momento, les va a causar a ustedes incomodidad. Pero cuando esté terminada, será bienestar para cada uno de los mocacheños. Esta obra no va a ser de beneficio solamente para los habitantes del Barrio Lindo. Esta obra es de importancia para cada uno de los habitantes del Cantón Mocache, área urbana y área rural. ¿Por qué? Porque usted vendrá a distraerse con sus familias, con sus amigos. Usted podrá hacer el turismo y vender a su cantón. Y es lo que siempre hemos tenido como objetivo, lo hemos venido planteando. Porque en las sesiones de consejo no solamente son cinco concejales, somos seis con la autoridad principal, que es la alcaldesa, y tenemos que exponer nuestras ideas, legislar y fiscalizar está dentro de nuestros roles y sugerir obras de desarrollo, obras de bienestar para los habitantes, también es prioridad de cada uno de nosotros. Es por ello que cuando una obra que va a fortalecer, va a permitir el desarrollo de cada uno de los habitantes del Cantón Mocache, nos va a dar ese bienestar, porque esta obra la, estamos, la están proyectando, está siendo observada por ustedes es una obra emblemática para el Cantón Mocache. Es decir, es la continuación del malecón del centro de Mocache hacia el sector Barrio Lindo. Señora alcaldesa, estaremos llegando hasta donde está el Camal. Qué importante sea. Sabemos, y la historia nos da a conocer de muchos que viven acá, que el río nos quitó mucho territorio. Y ustedes lo saben, porque aquí no era justamente... Hasta ahí no llegaba el, el, lo que es terreno, como digo, hay tierra firme, ¿no? era mucho más allá, teníamos un parque acá, Señor alcaldesa, usted se acuerda del parque que teníamos acá? Y tenía, el río nos ha ganado, el río se nos ha llevado, pero vamos a recuperar a través de un parque, dar esa vistosidad, para que, reitero, para que cuando nos visiten vean que hay un mocache que está día a día surgiendo y que el bienestar de cada uno de los habitantes será prioridad de cada administración. Y el regocijo, el corazón ensanchado, lo vamos a tener todos Reitero, no solo quienes vivimos en Barrio Lindo, sino de todos y cada uno de los habitantes del Cantón Mocache, porque los más de 42.000 habitantes vamos a estar contentos de que cuando vayamos a otra ciudad no tenemos que justamente envidiar nada a otro cantón, porque nosotros también los tenemos. Tenemos que estar a la vanguardia de lo que dice la tecnología y es para ello que estamos planteando con esta obra y muchas más que se vienen en bien de cada uno de los mocacheños. Y decía y reitero, no, la es obra verdad, es para, todo, verdad, para verdad, todos, para verdad, cada verdad. una de las familias. Y es por ello que esta obra, en los próximos días, se iniciará para la alegría de cada uno de los mocacheños. Yo Lo digo barrio lindo porque somos todos los beneficiados. Así que mis hermanos y hermanas del cartón Mocache, barrio lindo que está acá, 24 de mayo, que también fueron invitados a disfrutar de esta puesta de primera piedra emblemática para nuestro cantón, decirles gracias a ustedes por estar acá. Y que Dios nos siga bendiciendo, nos siga protegiendo y nos dé luz en este camino. En este camino que no es fácil, es un camino duro, pero que tenemos que, gracias a la voluntad de Dios, gracias a la predisposición de ustedes, siempre estaremos prestos para trabajar por cada uno. Que Dios me los colme de bendiciones. Muchísimas gracias. Muy bien, las palabras de nuestra queridísima concejal. Y bueno, como lo que promete ella siempre lo cumple, queremos también llamar a los micrófonos para que ella también se exprese y dé el mensaje de esta importante obra que se va a construir en este importante sector de Mocache. Ella ha venido trabajando a lo largo y ancho, estamos visitando todos los recintos del Cantón, en la mayoría de lo que se pueda, mientras Dios lo permite, estamos visitando todas las semanas y todos los días los recintos de Mocache, a punto de cumplir nuestro viejísimo sexto aniversario de cantatización Para eso, tenemos a la mala alcaldesa de obra La que transforma a Mocacha La que tiene el temple y las ganas De seguir trabajando por todos ustedes Y administrar de una manera responsable Los recursos de los mocachaños Con ustedes, la alcaldesa María Cristina Olguín Muy buenas noches, buenas tardes No sabemos si es tarde o de noche pero por cruz. Mis queridas concejalas, concejal, querida doctora, mi bellísima reina, ¿ven? Qué linda que se las vea todas tantitas. Digo que eran mis reinas bienvenidas. Esa es la forma de trabajar por nosotros y por su pueblo. Y mis queridos hermanos mocacheños, querido equipo que conforma nuestra administración municipal, gracias. Gracias a todos por estar acá. Gracias con su presencia, nos comprometemos más a trabajar por el mocache que queremos. Como ustedes pueden observar allí, esa es una toma de lo existente. ¿Cómo está ahora Barrio Lindo? Uno de los, de los sectores más populares y que por muchos años estuvo, se inundaba y que la administración anterior dejamos este hermoso muro para protegerlos, de las inundaciones. Recuerdo cuando salíamos en Canoa tratando de salvar todos los pocos que teníamos? ¿Se recuerda? ¿Ah? ¿Oye, se olvidaron. La más grande, a lo mejor, todavía recuerdo. Tal vez los más jóvenes se han olvidado. Juanito, usted no se ha olvidado, ¿verdad? Usted no le tocó salir corriendo? No, porque esa parte no se inundaba. Más era la parte de abajo. Entonces nosotros contemplamos este nuevo proyecto, le decía a la licenciada Shirley, no se preocupe que Barrio Lindo sí está en el plan de regeneración. Siempre me voy reclamando, ya va a venir su obra. Y ahí la tienen, pues, este lindo diseño moderno, bonito, en donde vamos, pues, a recuperar eh, la parte de la playa que se nos llevó el río, donde queremos poner este lindo balneario, la bajada y subida del muro, porque como es una parte baja, no podemos eh, subirla, pero sí podemos hacer una linda escalinata para que ese, ese eh, puerto bonito quede allí y nuestra, nuestra familia pueda disfrutar de este hermosísimo río que por ahora no lo podemos ni ver, porque está como escondido, ¿cierto? Entonces, con este proyecto vamos a tener, pues, Toda esta parte de la cancha, una linda cubierta, moderna, esa de allí no entra en esta etapa, se entrará en la segunda etapa. La primera etapa viene desde el puente, carrozable, hasta la cancha, pero no nos alcanza el presupuesto para todas las, las, las dos etapas. Son tres etapas. Esta parte de aquí quedaría para la siguiente etapa. Esta parte de aquí... Lo que es zona de parqueo, la cancha va a haber aquí o una parte elevada, donde desde allí podrán admirar la belleza que tenemos del río y todo lo que va a quedar con la calle, tanto carrozable, peatonal, área de caminata, para los jóvenes, para los niños, para los adultos. Ahí están los juegos también de las máquinas para hacer ejercicio un lugar donde poder hacer eh, eventos artísticos. Todo esto está contemplado en este hermoso proyecto. La, la idea, como lo insistir, es recuperar todos esos, esos espacios que estuvieron por años abandonados y que no se, no se pudo regenerar. Estamos haciendo lo propio en el sector de la 23 de agosto, de Las Palmas, de la... Eh, la Uchoa, todas esas áreas se están recuperando sectores. Pero aquí en Barrio Lindo, lo hemos considerado esta parte para atraer más el turismo, generar fuentes de trabajo, porque todos sabemos lo rico que cocinamos las bocacheñas, ¿verdad, mujeres? Y los varones también. Entonces la idea es abrir las puertas al turismo, porque es una parte que aún no se explota en nuestro cantón. Si ustedes recorren la sierra, el oriente, las costas, todos explotan el turismo y por ende eh, traen pues mucha comida, muchos souvenirs, muchas cosas que pueden vender, que producen su gente y que esas son fuentes de trabajo para todos. E igualmente al abrir estos sitios turísticos vamos a generar fuentes de trabajo para todos y de esta manera todos nuestros hermanos de este sector podremos disfrutar de poner un puesto de comida, de, de bocaditos, de bebidas eh, esas que están de moda ahora, de refresco, en fin. Tantas cosas que podemos hacer para que la gente venga a visitar a nuestro querido bocacha. Y ustedes, pues, pueden aprovechar de esa situación para poder recuperar esa esa platita que nos llega, si no no, no, no podemos quedar sin ganar nada. Hay que trabajar. Entonces, esta situación, esa sería la cubierta que quedaría sí, por yo, hacerse, pero las escalinatas la se a la salir. Hasta esta curva llegaría las vías, a excepción de la cancha que con la cubierta vendrá en la segunda. Esa no entra, ¿no? La cubierta no. Y por favor, que no... Ya no sigan sembrando porque aquí vamos a seguir trabajando. Vamos a tumbar algunos arbolitos, pero ya después lo volveremos a colocar, volveremos a sembrarlos. Por ahí la china me decía que no le tumbaran el tuco de ellos. Es un tronco que tiene, creo que un día, ella eh, mira el sol, el atardecer. ¡Ah, me tumbaste de mal! Ah, ya! Pero sembramos mango ahí lo que quiera. Mango, guavos. No, si ya me Volveremos a sembrar. Ahí. No importa. Ahí le hago algo de cemento para que ella quede ahí. No, es que el, el, el, el, el, Los árboles muy grandes empiezan a tumbarnos las obras que están al lado. Miren ustedes el parque central. En lugar de poner palmeras enanas, pusieron palmas real, que son demasiado elevadas y esas van destruyendo... Las, las infraestructuras que están en la zona. Entonces, por eso, si hacemos una mata de mango, tiene que estar podada, cuidada, para evitar que empiece a romper el pavimento, y los muros, especialmente este muro, que es muy eh, peligroso, se nos viene abajo. Imagínense, por ahí se nos vendría el agua. Entonces, es, cosas como estas, es lo que queremos dejarle a nuestro querido Mocache, con todo nuestro equipo de concejales, nuestro equipo de, de directores, todo lo que hacemos el gobierno municipal. Y yo sé que ustedes van a disfrutar a plenitud obras tan importantes como esta que tanto le falta les hace a nuestro bocache. Lo único que les pido a ustedes es que piensen que todo lo que hacemos lo hacemos con amor, con entrega, pero así mismo no necesitamos de cada granito de arena que ustedes aporten al gobierno municipal nosotros devolvemos en obra como el pago de los impuestos el pago del agua el pago de los predios todo eso nos ayuda a recuperar cartera vencida, que esto ya es ley si nosotros no cobramos la Contraloría nos ejecuta a nosotros, entonces no es que lo queremos hacer con maldad sino que todo gobierno seccional provincial debe de recuperar sus inversiones poquito a poco pero igual hay que irlo haciendo entonces el gobierno te dice yo te doy este dinero para tu inversión pero tú tienes que producir también tú tienes que dar tu parte tu contraparte y esos son los impuestos que pagamos todos los ciudadanos de nuestro cantón así que compañeros no se molesten pero acérquense Hacemos convenios de pago, les ayudamos para que busquemos la fórmula mágica de resolver todas esas situaciones. Pero con esa plata, ustedes van a ver sus obras invertidas. Lo triste es cuando uno dice, pago y pago y pago y no veo nada. Pues nosotros estamos demostrando también otro proyecto que hay en la, eh, la continuación de la parte de allá, que no se faltó, como es de Nepinina, hacia el camal, damos la vuelta hasta que llega a conectarse con el malecón. Y también hay otras calles pequeñas que se quedaron sin sí, su altar. Todas esas van a estar en otro proyecto. Entonces, compañeros, vamos a, a, a devolverles esa confianza a ustedes de que no nos hemos olvidado. Desgraciadamente, nos quitaron nuestros recursos. Se bajaron el 30%, la pandemia y tantas situaciones que tuvimos que asumir sin tener la responsabilidad porque el Estado no podía hacerlo. Yo no podía permitir que nuestra gente no se vacunara, no se protegiera, no se atendiera con medicina y con todo lo que hiciera. Porque las cosas materiales las podemos construir en cualquier momento, pero la vida no. Entonces, por eso, nosotros gastamos muchísimo dinero en comida, en medicina, en, en todos los gastos que nos ocasionó la pandemia, pero al frente siempre dando de todo de nosotros para que pudiéramos salvar vidas. Pero no, aquí está el resultado, que estamos vivos. Unos se nos fueron, otros hemos quedado. Pues disfrutemos por ellos lo que nos queda y unámonos todos a sacar este bocache por nuestros hijos, por nuestros nietos, sí, sí, por nuestras futuras generaciones, por esos niños que son nuestro presente y nuestro futuro, por nuestros jóvenes, para que ellas también sigan nuestro ejemplo y luchen por ese pueblo que amamos, por esa cuna que nos dio nacer, por esa familia que es lo más importante que tenemos y por todos nuestros seres queridos. Ayudémonos los unos a los otros, sumémonos. Sumémonos a luchar por este mocache, por este mocache querido, que tanta falta nos hace esa unidad, esa unión de criterio de, de trabajo. Si nos unimos todos a trabajar por el bienestar de nuestro mocache, van a ver ustedes que todo se nos hace mucho más fácil. Generaremos fuentes de trabajo en el momento que se haga la obra. Eso también es importante, porque la obra... La tienen que hacer los mocacheños. Con la dirección se supone con los técnicos que, son, no, que están en el contrato. Pero toda la mano de obra que es necesaria tiene que ser mocacheña. Porque la plata de los contratos se queda en mocache. De eso no les quepa la menor duda a ustedes. Así que queridos hermanos, no me queda más pues que agradecerles a ustedes por su presencia... Y trabajemos juntos por el futuro de nuestro querido Bocache. Muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Y que viva Bocache. Que viva Barrio Lindo. Y que vivamos todos. Muy bien. Las palabras de nuestra queridísima alcaldesa de obras. De inmediato queremos... Llamar a la alcaldesa, por supuesto a los concejales, a los señores de la mesa directiva Y a todos los que quieran formar parte y ser testigos de la colocación de la primera piedra Y para tomarnos una vez la foto, antes de que nos coja la morena Muy bien, listos Queremos invitarles a las guapísimas reinas, a la gente de Barrio Lindo A todos quienes quieren formar parte de esta foto Que quedará en el recuerdo y en la memoria de todos los mocacheños en, este en esta importante obra Muy bien, listos por ahí está, por ahí viene la tijera. Ponemos la música de la alcaldesa. Estimado, con ese de fondo nos vamos a integrar a este importante acto. Sí, señor. Listos. Ahí estamos. La música de la alcaldesa, por favor. Y ahí vamos a colocar, a hacer el corte de... Dice que no se tapen la cara con la caña. Listo. Los confirmarán. Primero la fotito, luego contamos. Ya primero la foto. Ahí estamos. Cuatro ¡Ah! Muy bien. Y los caballeros, los, los caballeros, el arquitecto, el concejal. Ahí a tapar ahí. Con la pala. Y en la pala, con la Muy bien. Ahí estamos. De esta manera, la regeneración urbana del malecón Marlonito en su primera etapa. Que comprende el tramo del de, de puente vehicular. ¡Qué padre amigos, ese señor! Ahí estamos. La reina de Mocache. La reina, la reina. Muy bien. Échele una palada. Virreina. Ahí reina, estamos. Reina, la virreina. La virreina. La virreina. De Mocache. También forma parte de este importante acto. Muy bien. Ahí estamos. Eso la 28 de mayo, la 28 de mayo. 28 de mayo. Vamos, la 28 de mayo. 16 de julio, 16 de julio. Muy bien. Ahí están las mujeres demostrando el tema, el que las ganas. 28 de mayo. El trabajo y el progreso de Bocacha. Ahora la señorita 28 de mayo. Muy bien. Y de esa manera, poco a poco, poco a poco, vamos culminando este importante acto. ¿eh? Muy bien. Y baila la alcaldesa. Ya vuelve, vuelve, Ahí va nuestra alcaldesa, muy todo, bien. Todo, todo, todo, ah, y todo. ¡Ah, viva ¡Tenemos cache! ¡Tenemos a venir al vinco! Sexto a yeah. de Cantonización yeah. Muy bien a ver, a ver, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey otra vez dígate otra vez estamos ¿Se acabó el rollo de zapatito ya ya ya ya ya ya a ver si ya ya ya ya ya ya ahí estamos. un sentimiento que definitivamente nos nace por este tipo de obras. Eh, esto es una, una obra que la, que la hemos anhelado todo Muscache hace mucho tiempo ¡Bravo! y que el día de hoy se está convirtiendo en una realidad. Quiero felicitar a la gente de Barrio Lindo que ahora va a tener una obra que les va a mejorar la calidad de vida, les va a generar trabajo, les va a generar em, emprendimientos. Gracias a la gestión de la alcaldesa y todo este equipo de concejales, estamos comprometidos con nuestro cantón. Recuerden ustedes, esta administración ha recibido menos recursos que las otras. Mientras los otros recibieron 600 mil dólares mensuales durante los últimos 10 años, nosotros recibimos 400 y estamos haciendo muchas más obras que otras administraciones. Y eso hay con ustedes, aquí están las obras y aquí estamos nosotros para seguir apoyando la gestión de todo el mundo muchas gracias y buenas tardes muy bien alcaldesa algo que quiero recordarles también que por favor las personas que siembran en las riberas del río no lo hagan porque vamos a trabajar ahí también y nos, nos daría mucha pena barles sus sembrillos de maíz que suelen hacer que por favor no lo hagan porque vamos a entrar con máquinas tanto del lado del río como de la orilla de acá los talleres mecánicos que se encuentran en la vía también tienen que salir porque no podríamos avanzar si tienen todo obstruido por esa cantidad de vehículos que ya cumplieron su tiempo ayúdenme a despejar todas las vías para poder entrar a trabajar. Y entre más rápido avanzamos, más rápido entregaremos la obra. Así que, compañeros de Barrio Lindo, ayúdennos a mantener limpio, porque esta es una obra emblemática de ustedes, que buena falta les hace. Muchísimas gracias. Muy bien, de esta manera una fotito de recuerdo, pues, ¿eh? Vamos a una foto, a ver si todos juntos, un poquito más atrás, un poquito más atrás, la gente de Barrio Lindo sobre todo, ¿ah? ¿eh? Un poquito más atrás hacia el entero, estimada alcaldesa, autoridades, concejales. Muy bien. Una foto, la gente de Barrio Lindo? ¿Dónde está la gente de Vamos a la foto, acompáñennos a esta importante... a esta importante foto, ¿ah? ¿eh? A esta importante foto que quedará en el recuerdo y en la memoria de los bocacheños, sobre todo a la gente de La gente de Lindo, la gente que ama... ...que quiere, que es parte de este importante sector de Mocache... ...como lo es Barrio Lindo... ...vamos a tomarnos la foto del recuerdo con nuestras autoridades... ...hoy lo que se colocó la primera piedra donde se va a construir... ...la primera etapa de esta regeneración urbana del malecón de Barrio Lindo... ...muy bien, ahí estamos... ...vamos a hacer la foto, vamos... ...ahí estamos, de poquito... ...le con los tacos... Vamos a poquito, ahí estamos. Ahí van, a poquito, hay que... Hay que hey. Incentivar a tomarse ese tipo de fotos, ¿ah? Porque son ustedes los que son testigos de estas importantes obras que se construirán en el futuro. Muy bien. En el presente, ¿y qué hará para el futuro? de los que vienen más atrás de la, de la regeneración urbana y por supuesto de las generaciones que vienen, de nuestros niños, de nuestros jóvenes que estarán enmarcados en esta importante foto. Muy bien, ahí estamos. Ahora sí.